No es verdad y no va a ser verdad, o sea, el precio del terreno no es igual al precio comercial que pone el tasador del banco, no es verdad. El precio va a ser igual al tamaño del negocio que yo pueda hacer ahí en ese apartamento con ese terreno. Muy bien, esto, esto es algo como que muy importante y aquí vamos a ver otra manera. Muchas veces vamos a comprar un terreno o vemos un terreno por internet o estamos en Suiza, en Alemania, en Europa, en España, en Estados Unidos, en Canadá y estamos buscando para comprar un terreno en nuestro país y vemos el precio del terreno y entendemos que ese precio está caro o barato y yo le digo una cosa el precio del terreno no lo da un tasador no lo da un evaluador del banco eso es un precio realmente que es irreal. perdónenme los tasadores y los evaluadores lo quiero muchísimo pero realmente es así cuando yo veo un terreno en un sitio, cuando lo estoy mirando, ¿qué hacen los tasadores? Bueno, van a dar un precio comercial. Ese precio comercial es porque aquí se vendió un terreno en 600, aquí se vendió un terreno en 500 y por ende el promedio de costo de este terreno van a ser 5.5. Es un promedio. Pero ese terreno que yo voy a comprar... Para mí, que voy a hacer una casa o para yo vivirla, o para mí, que voy a hacer un apartamento para yo rentarlo, tiene otro costo. Hay terreno que a mí no me funciona como que pasé una casa para yo vivirla. Y por ende, yo como cliente, como dueño, no puedo pagar mucho por ese terreno porque no me funciona. Sin embargo, si me funciona muy bien, paso a un pequeño edificio de apartamento y ponerlo en renta. Entonces, somos dos clientes o somos dos personas que estamos viendo el mismo terreno, sin embargo, uno sí va a dar más y otro sí va a dar menos, porque va a depender del objetivo que tengamos nosotros como proyecto. Entonces, el precio real del terreno es igual al tamaño del negocio que yo voy a hacer dentro de ese espacio, con esas condiciones y con ese entorno. Y en función a mis objetivos, no a lo del vendedor, ni lo del banco, ni lo del mercado, a mis objetivos. Entonces, si yo voy a construir, a buscar un terreno para hacer pequeños apartamentos para rentar, el precio que yo voy a dar por ese terreno es en función al 7%, 8%, quizás 14% de lo que el negocio me vaya a rentabilizar para atrás. Ya eso yo lo voy a aplicar en otros videos, porque voy a comprar ese terreno para hacer negocio. Si el valor de ese terreno, si el precio que está publicando el vendedor es igual, al 7, 8, 14% de lo que el negocio me va a retornar a mí, pues va, estamos como en el precio justo. Ahora, si el valor de ese terreno está por encima de un 20, 30% del retorno que me va a dar el edificio, pues lógicamente ese, ese, ese terreno no es para mí. Lo que pasa es que cuando vemos el terreno y vemos el ancho y vemos la profundidad, no sabemos cuántos apartamentos se pueden hacer. No sabemos cuántos apartamentos ayuntamiento ayuntamientos nos permite subir. No sabemos qué metraje va a tener cada uno o cómo lo vamos a distribuir de la mejor forma para sacarle más jugo al mismo, al mismo terreno. Porque en la medida que podamos colocar más unidades de apartamento ahí, según el nicho de mercado que estamos orientando en ese lugar a la escasez, pues le vamos a sacar más beneficios. Y ahí yo puedo saber si puedo pagar más por el terreno o menos. Lo que no puede pasar, eso no puede pasar, es que venir compramos el terreno sin haber calculado eso porque después ya vamos a tener que trabajar con lo que hay. Siempre que vamos para el tema de apartamento, renta o venta o Airbnb, es mirando la utilidad. Y el, el vendedor puede poner su precio eh, de venta, son dueños. Pero aquí, en República Dominicana, no es como en Estados Unidos. Que el precio del terreno lo pone el condado. Okay. Aquí el, el dueño pone un precio. Y nosotros, que estamos en Suiza, que estamos en Alemania, que estamos en España, que estamos estos en Canadá, pagamos lo que nosotros entendamos en función a la rentabilidad. Eso se tiene que calcular. Entonces, de 10 terrenos que yo vea, hay uno o dos que son el diamante. Que eso sí me cuadran a mí, porque me tiene que funcionar como negocio. Yo necesito que ese edificio se haga y que ese edificio se rente y que ese edificio me escupa dinero todos los meses sin yo tener que tener mi tiempo ahí. Que eso corra solo. Yo solamente me levanto en la mañana y veo un domingo en la playa que ya Paypal me depositó lo del tema de la renta o que ya me, me pagaron por online o que ya tengo mi depósito. Pero tiene que correr solo. Y eso comienza, ojo, en la elección del terreno, en el cap del terreno. Eso voy a hablar más, más para adelante. Yo soy el toca Calderón. Especialista en diseño y construcción, me pueden escribir su comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Muy bien, miren. Una nota importante. Muchas veces ya el terreno no lo compramos. Calderón, ya yo pagué tanto por él. En ese momento todavía ustedes no saben si se les fue la mano pagando de más o si realmente han encontrado un diamante, una oportunidad. Y ahí lo que tienen que ver, de qué manera aprovechan más el 100% del lote. ¿De qué manera pueden hacer más rentable ese proyecto? Porque también puede ser mixto. Puede ser yo compro un terreno, paseo apartamento y me quede con el de arriba para yo vivir. Entonces ahí se ajusta y se puede equilibrar el beneficio. Siempre hay una forma de dividir la tierra como que por el camino más conveniente. En función al ayuntamiento, en función al sol, ¿okay? en función al espacio, el nicho de mercado que tienes que hacer en, en, en ese lugar. En cada uno de los casos. Pero si ustedes conocen a alguien, un amigo, una persona, alguien de su confianza, que está pasando como que por esta situación, pues le pido que por favor se lo comparta, porque quizás este material, este contenido, le ayude a encontrar el camino más conveniente. Nos vemos en el siguiente video.